Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, vamos a ir eh, rapidito hoy. Vamos a ver eh, el sol en Tauro. En la casa 4. No lo tenía preparado hoy. En la casa sol. En casa 4 en Tauro y la casa 4 en Tauro y también vamos a ver porque vemos el eje el sol en Tauro pero el sol en casa 10 y la casa 10 en Tauro vamos a ver esas dos cosas pero empezamos con la explicación del sol en casa 4 Hogareño, amable, sobreprotector. Casa 4 en Tauro es lo que cambia respecto a ayer. Conservador, confortable, intransigente. Sol en Tauro, eso es la ot el otro cambio que tenemos respecto a ayer. Reservado, estable, determinado. Gregario, rígido, obstinado. Por lo que si en una carta tenemos... Este sol, que está en casa 4, en Tauro, el sol, y la casa 4, también en Tauro, podríamos estar ante una persona amable, pero a la vez rígida e intransigente en todo lo que tiene que ver con las cuestiones hogareñas. Ven que usé nuevamente la palabra clave hogareño. ¿Sí? pero esta vez usé la palabra intransigente y usé la palabra rígido y le agregué una más amable por el sol en casa 4 bien ahora vamos a poner a este sol en casa 10 y tauro en casa 10 y sol en tauro sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sol en casa 10, tenaz, liderazgo, ambicioso. Casa 10 en Tauro, que es lo distinto a ayer. Agricultor, constantes, reconocidos. Sol en Tauro, que es la otra diferencia con respecto a la clase de ayer. Reservado, estable, determinado, gregario, rígido, obstinado. Por lo que sí... Es, en la carta natal que estamos estudiando, o en nuestra propia carta natal, tenemos a ese sol en casa 10, esa casa 10 en Tauro, y ese sol en Tauro, ven la triple combinación que hacemos, es muy posible que estemos ante una persona determinada y tenaz, capaz de sembrar en proyectos de largo plazo. Bueno, con esto nos despedimos hasta mañana. ¿Nos vemos mañana? Claro que sí, en una nueva clase. Pero mañana vamos a ver en ese eje 4-10 el Sol en casa 4, el Sol en casa 10. Pero en vez de ver la casa 4 en Tauro, la vamos a ver en Géminis. Y el Sol en vez de verlo en Tauro, como lo vimos hoy, lo vamos a ver en Géminis. Y lo mismo con la casa 10. Casa 10 en Géminis y Sol en Géminis. Ven cómo vamos a ir aprendiendo poco a poco, paso a paso, pero ya nos quedan muy poquitas clases por delante. Chao, hasta mañana.